Que ellos estaban donde su abuela, estaban los tres juntos. usted se quedó y él salió a llevarlo a su casa y por la Cadonavo. Y bajando ahí mismo, le bajaron a tiro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Primero dijeron ellos que eran confundidos, que fue confundido, una confusión. Fueron de una vez, recogieron los caquillos. Porque cuando se dieron cuenta, búscalo aquí. Pues yo lo boté a las cinco y media. No, a los policías que, los que mandaron cuatro de cuartel. Como para saber cómo estaba y querían entrar. Y yo dije, no, ustedes no entran para allá. ¿Han vuelto? No. En la policía y en la Guardia, en el Hecho nacional, no aparece un hombre más serio que el muchacho que ese muchacho cabalearon. Y ellos lo avalean y le tiran armas por debajo para decir que fue un enfrentamiento a, a tiro. Y eso es mucha mentira de la policía, que la policía se ha mantenido aquí matando jóvenes, jóvenes serios, porque ellos a los delincuentes no lo conocen, porque viven de ellos. Ellos viven de los delincuentes y no, no lo pueden conocer. Entonces, es más serio que eso no está la policía ni, ni la guaya, ni el hecho tiene ni, ninguna parte del mundo. Es más serio que ese muchacho. De José, de José Miguel. ¿Qué sí. tú puedes decir sobre esa acusación de que era aquí y estaba... Dicen que fue equivocado, que fue. Y ahora dice, vi la noticia y que fue que atracan un sonata blanco que de la bajada. Entonces, ¿cómo va a ser de la bajada? Si el primo mío estaba trabajando, llegó a las 9. ¿Qué trabajaba tú? Eh, Puesto y ventana. Y el muerto también. Pues vamos, claro. no porque uno estaba conmigo a esa hora y yo hay cámara. Y puede ver la hora donde yo lo dejé. Y puede ver la hora que el primo mío llegó también. ¿Cómo era la conducta de ellos dos? Claro, todos los días parábamos juntos, todos los días. El muerto es mi compadre y el primo mío vivía conmigo.